Sí, muy buenas. Eh, están viendo, digo, ¿tengo agua? Pues no, no tengo agua. Tengo un spray, pero no, no me voy a tomar el spray. Limpio pantallas. no <risa> bueno, Venga, vamos con <coughs> pequeñas ideas o consejos, ¿vale? Eh, que yo creo que está interesante realmente que, que se comente porque veo que hay unas ideas que, bueno. No es que ninguna idea esté equivocada, no es que ninguna idea realmente esté equivocada, todas tienen su razón, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo voy a explicar mi punto de vista y cada uno, lo, cada uno que lo valore, ¿vale? Si se si le interesa seguir este criterio o no, ¿vale? Esto es libre. Así que bueno, lo primero que hay que decir es que lo primero que tienes que saber es, cuando tú empiezas a correr, si estás corriendo para ser corredor de asfalto o de, digamos, distancias más cortas, velocidad y sin desnivel o vas a ser un corredor de trail running o de montaña, ¿vale? Eso es lo primero que tienes que tener claro porque no se entrena igual. Veo muchas equivocaciones de gente que me pregunta, oye, ¿por, ¿por qué no haces? Eh, ¿Tú no haces series? ¿No haces tal? ¿No haces cual? O sea, mm, a ver, lo primero que hay que tener claro es el corredor, tú, o el corredor que vas a entrenar, o siempre que tengas los conocimientos, claro. Eh, esa persona va a dedicarse a, a ser más rápido en un 5K o sea, ¿qué quiere hacer esa persona? hacer medias maratones de asfalto y quedar un poco no quedar bien, porque quedar bien es muy difícil pero <coughs> simple, bueno, mejorar tales tiempos o lo que quiere ser un corredor de ultras o un corredor de maratones o long trail de 60-70 kilómetros con cierto nivel y que aguante corriendo eso es lo primero que hay que saber o sea, no se entrenan igual, para nada eh, para hacer 21K de asfalto, ¿vale? Objetivo 21K de asfalto, medias maratones, que objetivo hacer ultras de 100 kilómetros, no se entrena para nada igual, entonces el que piense que se entrena igual, pues tiene un error, pero grande, ¿vale? Eh, entonces, bueno, yo voy a explicar mi punto de vista, dedicado sobre todo a la parte de trail, ¿vale? Que es la que más me interesa, la parte de la verdad de, que, de tiempos en asfalto y tal, pues bueno, puede estar interesante, pero yo por lo menos eh, no le tengo ahora mismo... Eh, como se diría no tengo una prioridad de, hostia, quiero ser rápido quiero tal, primero que descarto por la edad que tengo que ser rápido eh, y luego por el tipo de, de carreras a las que yo me quiero enfrentar o los tipos de entrenos que yo quiero hacer, pues lógicamente lo que yo necesito es aguante poder subir bien pero no necesito velocidad vale velocidad realmente no necesitas porque eh, una ultra de 100k a ver quién se la hace a 4 kilómetros Nadie, ¿vale? Con desnivel, nadie la hace. Entonces, eh, si tú, por ejemplo, ya corres a 4 kilómetros normalmente, eres capaz de correr en ciertas bajadas o, o, o ya neando en un momento que apretes un poco a 4 el tampoco necesitas poder correr a, a 2.30 el kilómetro o 2.40, tampoco necesitas tener eso, ¿vale? Eh, para luego realmente desarrollar un, una, una carrera normal de trail, ¿vale? Bueno, <coughs> vamos al, al tema... Eh, bueno, lo primero que hay que hacer es distribuirse los entrenamientos, a ver si puedo aquí mostrarlo, vale, vale, creo que saldrá. Eh, lo primero que tenéis que distribuiros los entrenamientos, vale, ahora está mal distribuido, esto está como, como creándolo, vale, está mal hecho todavía Entonces, bueno, pues lunes, martes, tú tienes que asignarte una cantidad de trabajo a los días de la semana, vale yo creo que se ve, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que, que tenemos que tener claro. ¿Qué días podemos entrenar? Pues puede entrenar tres días, cuatro días, cinco días, días bueno. Entonces, depende de los que puedas entrenar y tu capacidad de eh, asimilar ese trabajo en las piernas sin que te queden agujetas, ahí persistentes, ¿eh? que no tengas dolores, que no te lesiones, que no te esté doliendo la rodilla. ¿Me entendéis? Según un poco el, el corredor vas a poder meterle pues más días de entreno o menos días de entreno y más grandes las sesiones o más, más cortas ¿no? y luego otra cosa que es muy importante eh, es que tenéis que tener en cuenta una cosa o sea antes de empezar con un trabajo específico que es muy lesivo de series o de velocidad por ejemplo eh, tenéis que tener un rodaje en las piernas <ríe> es como comprar un coche nuevo y ahora vienen robados, en teoría vienen robados un poco de fábrica los motores, en un potro Italia y tal, y ahí en teoría lo final el rodaje, pero ¿os acordáis de lo hace más, más años? Un coche, tú lo comprabas y tenías que hacer el rodaje. ¿Os acordáis, no? Hay que hacer el rodaje. Pues esto es lo mismo, un corredor hay que hacer el rodaje. Tú no puedes coger un corredor y decir, venga, ponte a entrenar como una persona que se dedica a, yo que sé, que lleva cinco años entrenando al atletismo, ponte a entrenar con el mismo tipo de entrenamiento. Pues eh, te va a sobrecargar, va a estar siempre con los gemelos reventados... De, ¿Por qué? Porque te van a hacer entrenar velocidad, cosa que otra persona ya tiene el volumen hecho. ¿entendéis? Si tú quieres entrenar como una persona que lleva 5 años, 10 años o 15 años corriendo, pues no vas a poder entrenar igual. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene las piernas hechas a ese trabajo. Entonces, cuando tú quieras decirle, eh, venga, eh, yo qué sé, 5 eh, series de, de 500 y 5 series de 200 o tal, y métele caña, ¿vale? Y tal, y a lo mejor esa persona no está acostumbrada a meter eso, entonces va a quedar dolorido vale no es como una persona que a lo mejor tenga un volumen ya en las piernas que tú le metes eso y la persona lo hace, lo hace normal y al día siguiente está un poco cansadillo pero casi puede entrenar o descansa y al día siguiente está bien para entrenar, en cambio si tú no estás acostumbrado a eso y te metes en plan series de velocidad y lo vas todo, como se suele decir pues vas a estar dolorido varios días y al final digamos no es lo que te toca no es lo que te toca todavía ¿vale? entonces yo eh, siempre eh, yo lo intento hacer siempre con, con los corredores es eh, siempre hacerles con un volumen previo un volumen previo que ya se le van dando ciertos ciertos entrenos que tengan algo de velocidad de asfalto ciertas cositas pero en general es volumen y volumen y volumen vale primero más corto luego más largo vale se le van variando los ritmos bueno os voy a hacer un ejemplo para que lo veáis pero que digamos que primero tienes que tener las piernas hechas es como como todos los deportes o sea, tú no puedes meterte a nadar 5 kilómetros seguidos si no estás acostumbrado a nadar ¿entendéis? Eh, eh, tú tienes que coger y primero hacer eh, un volumen con cuidadito con ritmos flojos ¿vale? y, y conforme esas piernas ya tengan hecho el, el trabajo ¿vale? entonces luego le vas pudiendo meter más entrenos de cierta intensidad para mejorar ciertas cosas pero siempre tenéis que tener en cuenta eh, ¿qué es lo que es el corredor que conseguir ese corredor que tiene que conseguir aguantar 100 kilómetros corriendo, bueno, pues entonces dedícate. La prioridad es que aguante los 100 kilómetros corriendo. La prioridad no es que sea rápido, entendéis o sea, vosotros. Mirar Luca Papi mismo cuántas series de velocidad hace, no creo que haga demasiadas. Está por aquí, estaría bien que nos comentara. Pero yo, por lo que él ha explicado, eh, lo que hace es ir al trabajo y volver corriendo y luego las carreras que hace el fin de semana, vale. Y es un monstruo, ¿vale? un monstruo corriendo. Y yo no le veo que diga en las entrevistas, porque tiene una entrevista con Marco, mirarlo Marco, eh, que, que explicaba eso. Eh, bueno, no hace series de velocidad, ¿vale? Ni va al gimnasio hace fuerza, ¿vale? O sea, quiero decir que tengáis en cuenta de que la mayoría de gente súper pro muchas veces no hace lo que mucha gente dice que hay que hacer, ¿vale? De cara a ultras, ¿eh? De cara a ultras. Bueno... Eh, bueno, pues lo primero que tenéis que hacer es distribuiros aquí, lo primero que tenéis que saber es eh, bueno, el nivel de corredor vamos a, vamos, vamos a dejarlo estándar, no vamos a meternos en esa parte porque es más, es más liosa que son los ritmos de entreno, ¿vale? lo primero que tenéis que hacer es saber es cuántos entreno, cuántos kilómetros semanales vais a meterle, ¿vale? bueno, pues tú ya estás corriendo normal, ponle que puedes hacer unos 30 kilómetros semanales más o menos para empezar, ¿vale? unos 30, ¿vale? y ahora tienes que ver qué eh, desnivel le vas a poner a la sesión lo primero que tienes que saber es el tipo de carrera a la que tú te quieres enfrentar en un futuro es una carrera que tiene mucha pendiente o que tiene poca pendiente ¿vale? en general, pocas pendientes de las inclinaciones ya me estoy alargando, no quería hacer un vídeo corto, bueno según el perfil de eso que tú quieres entrenar si tú quieres entrenar ultras de, de mucho desnivel mucho desnivel pues tú vas a tener que meter un coeficiente aquí, aproximadamente de 40 ¿vale? eso significa que tú por cada voy a ponerlo aquí para que lo vayáis viendo vamos a quitarle la asignación a este y vamos a asignarle por ejemplo pues si tú vas a hacer 30 kilómetros por ejemplo a la semana y tú el lunes descansas porque entendemos que el domingo corriste y tal eh, o estabas con la familia o bueno, lo, en fin, lo que sea el, el caso que el, el lunes tienes descanso y el martes, por ejemplo, entrenas ¿vale? pues si tú, por ejemplo, asignas aquí hacer 9 kilómetros cuenta que tendrás que entrenar 360 positivos. esto es un ejemplo voy a poner 33,3 eh, a ver si me sale con bueno, da igual bueno, dejamos aquí eh, tienes que tener en cuenta que Depende de la inclinación que tú quieras entrenar, tú vas a tener que asignarle a cada entreno un desnivel y ese desnivel lo tienes que intentar sacar. Si tu zona no tiene suficiente desnivel, tendrás que hacer serie de cuestas. Serie de cuesta que es para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿vale? Con tranquilidad, no explosivas, ni nada simplemente como cuando estás corriendo en la montaña, subir y bajar, ¿vale? Bajar al trote, recuperando y subir a una velocidad que puedas llegar a subir corriendo, que no tengas que pasar a andar ¿vale? y si ves que tienes que pasar a andar, que no puedes subirla, tienes que bajar la inclinación la inclinación la tienes que poner más flojita para que tu corazón sea capaz, digamos, de, de darle suficiente aporte de oxígeno, en fin, eh, poder mantener las piernas corriendo ¿vale? si tú pones mucha inclinación, tu corazón no va a poder, pulmones no vas a poder mantener mantenerte corriendo vas a tener que bajar la inclinación, es sencillo me pongo a hacer serie de cuestas empiezo, ¿puedo correr? vale, ¿que puedo, co sigo corriendo le subo la inclinación y puedo correrlas todavía? bueno, pues le puedes subir la inclinación lo suficiente mientras puedas correrlas una vez que tú veas que ya no las puedes correr baja la inclinación, ya no le subas más la inclinación ese sería un punto fácil de, de encontrar el, la inclinación de la serie de cuestas bueno es que tú tienes un cerca terreno con montaña y tal, y es fabuloso. Bueno, pues entonces estos 9 360 positivos, pues los podrás sacar directamente sin hacerse de cuestas. Ya me cojo, tiro para allí, mmm, hay subidas, bajadas, hay, ¿me entendéis? Hay escarpados, entonces pues puedes sacar el desnivel. Pero si no, pues no podrás y tendrás que tú para sacar el, el desnivel que toca, tendrás que hacer serie de cuestas. Puedes hacerlas otro día o puedes hacerlas el, en el mismo día. En el mismo día se hace más duro, pero por eso hay que ver el nivel del corredor, ¿vale? si eres capaz de hacerlo o no y eso, por ejemplo, con un 40 de coeficiente hablamos de 9, 360 positivos ¿vale? o 18, 720 ¿eh? si tú, por ejemplo imagínate que fuera una tirada más larga que fueran 18 kilómetros tendrías que sacar 720 positivos eso para entrenar para ultras de cierta inclinación para ultras que tengan pendientes para carreras pendientes ¿vale? si tú por ejemplo vas a entrenar para carreras más light ¿vale? que tienen menos pendiente pues tú aquí le puedes poner aproximadamente el 30 ¿vale? el 30 entonces, bueno, ¿cuánto es eso? pues mira, 18 kilómetros sacar unos 500 positivos ¿vale? eso es si tú por ejemplo estás entrenando las tiradas largas o los entrenos para... Eh, inclinaciones, o sea, para carreras que tengan menos inclinación, ¿vale? Entonces tú siempre tienes que como especializarte un poco en, en la carrera que tú vas a hacer. Si tú, eh, ya te digo, tú te pones a correr solo asfalto y luego te enfrentas a una carrera que solo es de nivel y peñascos, pues vas a ir súper mal, ¿no? Igual que al revés. Si tú estás solo entrenando, bolos, venga, um, de nivel, de nivel y, y por sitios lentos con mucha piedra, muy, muy sitio delicado ¿no? Y luego te enfrentas a una... te dice no, voy a hacer un 15K asfalto bueno, pues si vas a hacer un 15K de asfalto vas, vas a ir fatal, porque no es entrenado lo que toca vale entonces lo primero que hay que tener en cuenta es es a lo que te, tú te quieres enfrentar, lo que quieres preparar dentro de un año, medio año o dos años vale y una vez que tú tengas en las piernas todo el trabajo y tú seas capaz de asimilar voy ahora a empezar a subir la distancia semanal, a partir de que tú manejas unos 50 semanales o 60 kilómetros semanales a partir de ahí empezamos a meter ya trabajo más específico es decir, pues venga, hoy me voy a poner un día de serie de cuesta a piñón pero ya en serio o voy a poner algo de serie de velocidad también porque resulta que la carrera que tal, vale, pues voy a poner serie de, de velocidad pero lo primero que habría que tener es eh, es un rodaje como corredor de unos 50-60 kilómetros semanales cuando tú manejas 50-60 semanales que para que os hagáis una idea bien a ser, voy a hacer un ejemplo para que nos hagáis una idea de cuánto representa vale eh, voy a repartirlos ¿eh? en cuatro sesiones 25 ¿sí? representa hacer eh, 50 semanas es hacer una tirada larga de unos 20 kilómetros vale lo veis aquí vale unos 20 kilómetros y luego la inclinación pues va a depender luego hay el tema pero eso ya lo dejaremos para otro vídeo el tema de los rangos de, de aprete vale depende del corredor el nivel del corredor Depende de su potencia subiendo, de su costumbre de entrar, podrás eh, meterle unos ritmos más fuertes. ¿no? Aquí, por ejemplo, una persona que te saque, por ejemplo, la media maratón teóricamente, a lo mejor venía del asfalto, y supongamos que tenemos el dato y la persona te sacaba la media maratón en 2 horas 6, aquí, 2 horas 6, 2 horas 5, en 2 horas, poco más, ¿vale? Pues más o menos le corresponde que si tú tienes que hacer un entreno de 7 kilómetros y medio, 225 positivo, tendría que sacártelo a 7,20. ¿Vale? o sea ni tienes que sacarlo a 8 ni tienes que sacarlo a 6 ¿vale? eso es para un al 80% entonces, sería un entreno por ejemplo colocado el segundo día esto lo haríamos así copiar. y lo pondríamos el segundo día de entreno de la semana que ya el cuerpo está un poquillo rodado vale entonces por ejemplo si pusiera aquí ¿eh? pues vamos a ponerle 30 vale pues bueno pues tendría que sacarte la sesión más o menos pues a a 7.20, ¿cuánto? 55 minutos, ¿vale? y va a depender del nivel del corredor si el corredor, por ejemplo, es un corredor eh, pues que tiene más experiencia y por ejemplo la media maratón te la saca una hora 40 vamos a poner que aquí te la saca una hora 40, ¿vale? pues vamos a asignarle aquí más o menos un poco menos de, de 5 me parece que era a 5 es una hora 45 pues a, vamos a decir que el corredor te saca más o menos ves la media maratón en una hora 40 que es un corredor que ya rueda bien que ya vale va suelto bueno pues entonces eh, si su ritmo maestro es de 450 en asfalto ahora hay que ver qué nivel tiene en desnivel ¿eh? en, en subidas qué potencia tiene en piernas si el corredor es asfaltero en principio esto pues lo vamos a dejar así muy bajito cuatro y medio vale si el corredor tiene experiencia en montaña esto lo podemos subir a cuánto pues aproximadamente hay una, hay una tabla y este 4,50 equivale aproximadamente a 14,3 vale 14,3 metros positivos que sube el hombre por cada segundo que pierde ritmo vale eh, 14,3 bueno, pues eso da un, un resultado de que si la persona tiene esas condiciones un ¿eh? corredor con experiencia y tal, pues cuando tú te planteas pedirle, o para ti, eh, un entreno, por ejemplo aquí el martes, le vamos a decir, vale, vale, tengo que sacar 7 kilómetros y medio, 225 a 5,35 el kilómetro. ¿Por qué? Porque ese nivel es lo que pide para este correo. Pues es muy importante cuando tú te organizas los entrenos, eh, ver a qué ritmos puedes correr, que eso te va a salir un poco solo, tú ya lo vas a ir viendo, pero que no es lo mismo... Eh, el ritmo que vas a sacar con un corredor avanzado, un corredor más más nuevo, ¿no? eso lo tenéis que tener en cuenta siempre y, y luego tenéis que tener en cuenta otra cosa eh, es que ya me estoy metiendo con la aprieto, bueno, lo, lo explico un poco eh, cuando tú empiezas la semana, normalmente estás dolorido, entonces el lunes lo dejas descansar o haces bici, o haces un poco de, de pesas de la parte de arriba, en fin, lo que tú consideres eh, entonces la primera sesión hay que hacerla floja, es decir, si yo con una segunda sesión que se suele hacer un 80% si es normal, normal, si no es de apretar, normal, 80% cardíaco, yo tendría que hacer la sesión a 5.35, yo la primera sesión de la semana la tengo que hacer más floja, porque es como entrar en la semana, es empezar a adaptar de nuevo las piernas, te queda algo de dolor de la tirada larga si le hiciste fuerte, entonces esto no lo vamos a hacer a 5.35, lo vamos a hacer más flojo, ¿cuánto? 77-78%, ¿vale? A 5.50, entonces cuando nosotros hagamos esta sesión, Imaginemos que igual 7 kilómetros y medio, 125, nos vamos a proponer sacarla a 5,50, no nos vamos a proponer sacarla a 5,35 de media, ¿vale? O sea, 40 y... Eh. vamos a darle, pues ves, 3, 3 minutillos, 2 minutillos más, si es cortita como esta, si 7,50, pues vamos a, a permitirnos el lujo de sacarla en 2 minutillos más, ¿vale? Pulsaciones, pues ves, un poquito más flojo, 139 pulsaciones de media, aquí a 144 de media. O sea, vamos a tomarla con más filosofía, con más tranquilidad, ¿vale? Esto no está, esto es de otro entreno, otra no cosa, ¿vale? Eh, entonces tener en cuenta eso. Eh, las primeras sesiones siempre hacer las flojas, preparatorias, para que al día siguiente pueda rendir bien, ¿vale? O sea, no se mete la caña y el aprete en el primer día de la semana que entrena, después de haber hecho tira larga descanso, ¿vale? Sino que lo metes cuando ya llevas el primer día de, de soltar las piernas un poco, ¿vale? y ya está, y luego, bueno, pues voy a, al lado de la, la tirada larga pues bueno, ya digo, esto va a depender de, del corredor de, de cómo pueda distribuirse aquí yo, esta distribución va bastante bien si te dedicas solo a y no tocas aquí asfalto 15, 20, 25, va bastante bien es por ejemplo, si tú haces 50 kilómetros a la semana te haces 7,5 para calentar con algo de, de desnivel luego te haces 10 como un entreno con un poquito más de cañita, ¿vale? 80% me entreno ya un poco más más potentillo luego descansa, es como caliento, trabajo, descanso meto otro trabajo grande, vuelvo a descansar y luego meto el trabajo grande de la tirada larga aquí, ¿vale? Eh, 20 minutos, vale, pues vamos a cerrar el vídeo ya y ya está, y este fun trabajo funciona muy bien porque tú el primer día la has siete y 7,5 bien, las piernas han respondido bien, tranquilo al siguiente le metes 10 un poco más intensos 10, 300 las piernas responden bien, descansas y luego ya estás calentado de estos dos, pero no estás tan castigado como haber hecho una tirada larga, ¿eh? porque el último que hiciste fueron 10, entonces aquí puedes trabajar bien, este día se puede trabajar muy bien, el viernes por ejemplo y meterle pues un entreno, al 80% está bien, 79, es que depende depende cómo está el corredor pero ya le metes, ve, fíjate, en vez de 10, 12 y medio, ¿eh? una sesión ya que es poco, una hora 12, tampoco es mucho, pero una hora 12 vale de correr Luego descansas y ya te preparas para la tirada larga. Si tú estás haciendo 50 semanales, una tirada larga más o menos que cuadra, que toca, que va bien, es aproximadamente un 40% de todo el trabajo semanal, ¿vale? Un 40%. ¿Cuánto? 20 kilometrillos. Tú pones 20 kilometrillos de del nivel, pues ya digo, esto va a depender de la zona que tengas para entrenar, de la carrera que tú estás preparando y todo eso, ¿vale? Y entonces pues sería eso, 20, 660. Eso sería por una persona que entrega 50 kilómetros a la semana si la persona entrena eh, 60 a la semana por ejemplo pongo ejemplos porque a veces muchas preguntas y semana típica o tal que podría ser pues bueno, ya sabes que yo no entreno así yo entreno diferente vale pero para pues ver pues, por ejemplo empiezas calentando con 9 luego 12 15 y 24 tiras a larga por ejemplo una persona que ya entrena eh, y habla, esto estamos hablando a sencillándolo para que la persona digamos en este momento no le estás haciendo ganar velocidad ni nada yo normalmente los corredores la mayoría tienen aquí lo, los miércoles tienen asfalto vale se lo voy variando pero tiene asfalto para que sea un poco más rápidos ¿vale? pero va a depender un poco de lo que estén preparando si, si tienes una ultra como alguno que tiene una ultra ahora tal no hace el asfalto no hace el asfalto lo que hace es volumen con distancia y desnivel vale es así de claro y, y ya está entonces por ejemplo con 60 pues te queda tirada larga de 24 800 vale ya digo depende la inclinación de, de lo que estás preparando y de lo que tú puedes entrenar, vale, de, lo, de, de tu zona de trabajo. Si no, pues a lo mejor aquí tendrías que dejarle un 25 de inclinación, 600 positivo, 24 600. Bueno, pues no puedo entrenar más, más de nivel, más inclinación, pues eso. ¿Qué se puede hacer? Pues si por ejemplo la persona eh, no tiene aquí, imagínate que solo puede entrar con un 20 de inclinación, vale, todo, lo, vale, 20 de inclinación, vale, y tía la larga igual 20 de inclinación, vale. Poquito, ¿ves? Por pues 24, 480, 15, 300, 12, este, este todavía no lo he cambiado, 980, 9, 200 es creación bajita. Si la persona no lo lo que se puede hacer es coger y dedicarle un día, en vez de dedicarle al asfalto los miércoles, dices, vale, hoy nos vamos a meter en serie de cuestas, ¿vale? Entonces nos metemos con serie de cuestas y este día, ¿vale? Bueno, mal escrito, bueno, igual. Serie de cuestas. Este día lo que hacemos es subirle aquí, le pones un 40 más o menos, ¿vale? Un 40. Y lo que hace la persona es muy poquitos kilómetros, muy poquitos kilómetros, a lo mejor hacen total, ya digo, uno, dos, dos de calentamiento y luego tres, a lo mejor, de serie te cuesta, de coger 300 metros para arriba, para abajo, 300 metros para arriba, para abajo. Pero con una inclinación que al final es, es superior a la que se encuentra trabajando normal. Es decir, tú a lo mejor... Tienes que Tu pueblo tiene pequeñas colinas y tal, pero no tiene realmente desnivel. Tú te pones a hacer 10 kilómetros y, y no sacas desnivel, ¿vale? Pero si tú coges la colina y la subes y la bajas todo el rato, sí que sacas desnivel. Entonces, cuando no se puede conseguir eh, el desnivel en circuito normal, se hacen series de cuestas para incrementar, digamos, el trabajo de pierna, de fuerza en pierna, ¿vale? Entonces, este día lo pondríamos en liga, que es como yo lo pongo siempre, me gusta ponerlo en liga los días de series en cuestas y aquí le mediría, pues, eh, yo que sé, por ejemplo, pues, 8 series, ¿vale? 8, 8 por 300 metros, ¿vale? 8 por 300 metros, ¿qué inclinación? Pues depende, pero si le, por ejemplo, le pones un 10%, pues serían eh, 30 metros eh, positivos, ¿no? Eh, no, es el 10, eh, espera. 30, sí, estoy yo siempre con el 8 por 324. Vale, eh, bueno, pues le meteríamos 30 positivos 30 positivos por serie, ¿vale? 30 positivos Pues la persona haría un pequeño calentamiento Luego se pondría en la serie, haría 8 series por 300 metros ¿Vale? 300 de subir, 300 de bajar ¿Vale? Por 30 positivos ¿Cuánto acumularía? Pues 3 por 8, 24, Acumularía 240 metros positivos ¿Ve? ¿vale? Aquí ya cuadra, ¿vale? coeficiente 40 y acumula 240 en solo 6 kilómetros, cosa que ves, fijaros, si estuviera con circuitos normales haría 980, ¿eh? le faltaría del nivel, le faltaría chicha para luego entrenar, para tener fuerza en piernas subiendo, entonces, por eso se hace un día de serie de cuesta de específico, pero va a depender, ya digo, si la persona ya está entrenando mucho en nivel porque su terreno ya se lo permite, pues no le va a meter encima serie de cuestas, pero si la persona no puede, pues le dices, hoy va a hacer serie de cuestas solo, una, sub, una colinita que tengas aunque tú aunque todo tu alrededor sea muy plano hoy serie de cuestas vale y ya está y se puede meter por ejemplo el miércoles que no pues eh, que por ejemplo quiere ganar velocidad pues le meten una sesión de asfalto fuerte vale le mete esto un 83% o un 83,5 depende de la costumbre del corredor de rango y entonces le dices mira me vas a hacer yo que sé un 10k vamos a quitarle el desnivel vale y por ejemplo vamos a hacer un eh, 12,5% bueno, va, vamos a poner un 9K ¿vale? por ejemplo, vas a hacer un 9K y me lo vas a hacer cañerito a 5 el kilómetro vale 9K 5 el kilómetro, ¿ves? que es un 83,5, eso va a depender del corredor si el corredor tiene un nivel de 4,50 pues te lo podrás sacar pero si el corredor, por ejemplo, tiene un nivel un poquito más bajo que, que la persona, pues por la razón que sea, pues todavía es un poco más no corre tanto pues le dices, pues mira, me haces un, un 9K, un 10K, un 8K a 6, ¿eh? 6-12 el kilómetro, ¿eh? Eh, y esto sería sesión de asfalto. Esto sería asfalto, ¿vale? Asfalto plano, ¿eh? polano, sí, asfalto plano, ¿vale? Sería este lo pondríamos en azul, que es como yo siempre lo diferencio y ya está, entonces esto lo quitaríamos y esto se trataría de de eso, una sesión digamos, un poquito a ritmo como se decir, ¿vale? que no, pues aquí meteríamos la serie de asfalto también diría, ah, bueno, pues el corredor ya está muy lento pero ya tiene su volumen trabajado ya tiene volumen porque está haciendo 60, 70 80, 100 semanales y el volumen ya lo tiene ahora lo que necesita es más velocidad porque su carrera esto es lo que tenéis que ver, mira, por ejemplo si tú estás haciendo 60 semanales ¿eh? aquí te sale la tirada, esto depende, vamos descontando Vamos a poner aquí 20 de nuevo. Tú tienes una de una, una eh, tirada larga de 24, ¿vale? De acuerdo. Pero, ¿de cuánto es tu carrera? Si tu carrera, por ejemplo, es de una maratón, tienes que entrar 30-32 en tirada larga, más o menos. Maratón de fal de montaña. Entonces, ¿cuánto tienes que hacer semanales para que cuadre todo, que vaya guay? Eh? Que, que todo esté compensado bien para cuatro sesiones. Bueno, igual 4 que 5 Pues tendrías que meter una... Eh, más o menos, vamos a ponerlo con 80 eh, 32, ¿vale? diría que estás haciendo 80 kilómetros semanales para enfrentarte a una maratón de montaña en unas condiciones buenas, bastante buenas ¿vale? entonces tú tendrías tu tirada larga de 32 y luego mirarías esta sesión de esta carrera de montaña ¿tiene mucha inclinación o tiene poca? ¿que tiene una normal? bueno, pues ponle un 30 más o menos, creación normal ponle un 30, pues tendría que hacer la persona unos 32.000 positivos, ¿veis? más o menos, ¿eh? depende cómo quieras cuadrarlo, 32.000 positivos más o menos haría en la tirada larga ¿Cuánto estaría entrenando en semana? Pues mira, primer día que haría un circuitito de un poquito de, de montaña, de unos 12 aquí depende si estaría trabajando asfalto o estaría trabajando para ganar velocidad porque está descompensado de velocidad o no, o está bien de velocidad y lo que necesita es deciros, es que estoy corto de desnivel, de desnivel es que realmente no, no subo bien pues entonces le metería lo que hemos dicho antes le metería aquí la serie de cuestas en lila pocos kilómetros y, y 40 de, de inclinación aquí vale y, y venga y cuestas vale y ya está entonces eh, eso es lo que necesitaría por ejemplo con una maratón de asfalto un poco bien pues necesitaría de perdón siempre estoy con asfalto eh, de montaña unos 80 semanales 80 semanales cuántos positivos pues mira voy a poneros para que os hagáis una idea más o menos de algo razonable 25 de positivos, voy a poner aquí 25 igual no voy a poner, voy a poner ni funifa ni ni plano que no hace, no gasta positivos ni este es un circuito traer normal vale, esto lo vamos a poner al 80 vale, pues la persona tendría que a más o menos distribuirse para gastar los 80 en total sacar unos 2000 y pico tendría que sacar 2200 para que te haga una idea ¿eh? 2200 positivos a la semana más o menos de trabajo pues depende del nivel del corredor depende de su velocidad le va, le, va en, le va a hacer gastar más horas o menos a la semana veis 944 pues el corredor por ejemplo es más rápido es un corredor de 550 eh, por ejemplo perdón de 450 eh, pues que, lógicamente, pues le va a dedicar, ves, una hora y pico menos. Al final le va a salir todo más rápido, va a poder correr mucho más rápido, ¿no? Pues los 32.000 los va a sacar a 30, más o menos, ¿eh? los Los 400 a 5.50, una hora y media, va a depender de eso. ¿Cuánto le va a dedicar el viernes? Pues unas dos horas. el ¿Viernes cuánto? Viernes, dos horas. Tira larga, tres horas y media. Más o menos podría hacer una idea. Sería mínimo sesión de entrenar que empezar la semana suave, una horita sesión ya un poco más una hora y media sesión viernes 2 sesión de tirada larga tres y medio eso para preparar una maratón de montaña hablamos maratón ¿eh? si ya nos ponemos a, a preparar ultras entonces esto lo esto ya se lía más vale entonces ya hay que meterle más sesiones entonces aquí ya depende el tiempo que tenga la persona para entrenar pero si tú imagínate que tienes que, que entrenar 180 semanales para ya meterte en las ultras ya un poco bien eh, tienes que meter ya más de 6.000 semanales entonces claro tú tienes que empezar a meter ya inclinaciones ya un poco potentes 33 33 vale aquí le metemos vamos a poner 33 sí, pues, si no un poquito menos 25 para para compensar un poco que serán sesiones muy largas vale. entonces la persona pues imagínate no ya tiene que empezar a meter ultras de 100 tendría que meter tiradas ya casi entonces ahora lo que vamos a hacer para que estos 72 no salgan tan grandes, 72.800, sesión de 9 horas casi de entreno, eh, lo que hacemos es meter otra sesión. Entonces asignamos otra sesión aquí, metemos otra sesión el jueves y le metemos un, un 12, por ejemplo. ¿vale? Un 12, ¿vale? Fijaros que, que aquí vamos, ¿eh? vamos haciendo la, la gráfica de cómo trabajamos. Un poco, un poco, un poquito, poco, un poquito más, en la gorda, ¿no? Eh, esto depende cómo lo, lo organicemos. Bueno pues entonces aquí eh, ya vamos a bajar algunas sesión de estas un poco, la vamos a bajar esta al 12 esta la vamos a bajar al 17 por ejemplo, eh, aquí vamos a meter el 12 eh, aquí vamos a meter un, un 20 más o menos, algo así y bueno, no va a salir, va, va, habría que meter otra, una de aquí, una chiquitita bueno, vamos a poner una aquí medio medio de sentilla, un 15 vale y aquí tendríamos que crear una nueva sesión vale vamos a poner un ritmo flojo vale esto es un poco así montado rápido un ritmo flojo vale le ponemos un rango cardíaco el 76 para que la persona sea como un entreno que acumule volumen pero recuperador lógicamente cuando metemos ya tanto volumen esta, esta tirada larga tiene que ser de, de menos de menos rango cardíaco esta puede ser 79 más o menos ¿Vale? 76 la vamos a dejar el 76 ¿vale? y esta mismo pues dependerá, vamos a dejar el 79 por ejemplo, cardíaco también, y eso hace que los ritmos que se piden para sacarlos son más lentos, o sea, 6.35 30.000, acordado de antes que hablamos de 30.000 aquí, pues más o menos sacar 30.000 a 6.35, razonable, depende del nivel de corredor ¿vale? y, y bueno, tendríamos esto pues tendríamos circuito de trail depende de la inclinación que tenga pues esto sería un entreno para, para realmente una ultra ultrapotentita ¿eh? una ultrapotentita, 180, 5000 y pico y faltaría nos faltaría un poco de nivel todavía ¿eh? nos falta algo de nivel ¿eh? realmente falta un poco, pero bueno eh, habría que, que meter a lo mejor un día de serie de cuestas aquí un 2 en uno, ¿eh? aquí habría que poner circuito de trail más cuestas ¿vale? ¿vale? y entonces ya, como aquí le subimos la inclinación, lo ponemos en lila acordarnos y aquí le ponemos un 38 por ejemplo o un 40 vale de inclinación entonces ya no vamos a tener que sacar 30 vamos a tener que 30 mil sino 30 mil ¿eh? doscientos mejor 30 mil de entreno cómo se hace esta sesión esta sesión se hace fácil vas haciendo el circuito que toca en montaña pura para que tenga buen nivel y luego coges alguna cuesta que ya la tienes pensada y la repites varias veces vale esa es una manera, intercalándola en medio de la sesión, y la otra manera es, te haces una parte, tal vez yo qué sé, 20 kilómetros, o 18, de estos 30, te los hace el circuito normal de montaña, y luego, cuando estás ya acabando, si tienes una trialera cerca, algo que tenga de nivel, y si puede ser que tenga, que sea tierra, que tenga algún recoveco, para que sea un poco más entretenida, no tan aburrida, pues entonces, ahí empiezas a hacer serie de cuestas. Es decir, harías dos sesiones en una, es un dos en uno, que es bastante duro, y eso lo que te permite es sacar un 30, 1200, por ejemplo, cuando tu pendiente del circuito que, que trabajas no lo tiene, no tiene esa inclinación. ¿no? Y bueno, y entonces ahí ya sumamos más, ves, 5600 positivos, que bueno, es cortillo para, para una ultra de mucho nivel, pero bueno, tendrías que sacar aquí, para ir bien, tendrías que sacar 187.000 por ahí. 187.000, 180 aquí, 7.000 positivos a la semana y eso pero ya está bien, ¿cómo se hace esto? ¿cómo se arreglan estas cosas? cuando por ejemplo yo he tenido que sacar muchos kilómetros semanales, mucho del nivel yo lo que he hecho es meter otra sesión aquí, meter otra sesión, no puedo hacer más, entonces yo lo que he metido es eh, una sesión de por ejemplo otros 30 por ejemplo aquí, ¿vale? y dices ¿se puede? Pues, se puede, claro. si tus piernas están hechas, se puede, entonces tú meterías aquí otra sesión, copiar formato ¿Vale? y aquí le asignaríamos bueno, habría que bajar un poco todas para que no se nos carguen tanto esta esta por ejemplo la bajamos al 17 ¿vale? y aquí le meteríamos una sesión bueno, vamos a ponerla a un 15 para que sea un poco más light ¿vale? 27 kilómetros ¿vale? ¿Vale? y entonces aquí tendríamos ¿ves? nos baja un poquito la tira larga para que, pero espera que tenemos que subir la inclinación Subimos aquí 33 bueno, más o menos aquí hay que bajar el rango de entreno, sí que hay que bajarlo bastante, la, la velocidad de entreno, vea es 47, tomarse la sesión con mucha calma, y eh, bueno, pues más o menos, 76, 76, sí. bueno, algo así puede estar bien, esta a lo mejor la quitaríamos la de tres más cuestas, porque ya metemos tanto que, que a lo mejor ya, pero bueno, sería algo así, no penséis que es menos, ¿eh? No, pens no penséis que va a ser menos, va a ser algo así. Un entreno para una ultra grande eh, perfectamente te puede ser todo el mogollón que veis aquí. o sea Puede ser esto perfectamente, toda esta cantidad de volumen, ¿eh? bestial. ¿eh? Seis días de entreno, empezaremos con una, un, como hemos hecho tirada larga el domingo, pues lunes descanso, martes hacemos una sesión de unos 21, pues sí, 21, 22, 18, por ahí, cerca, cerca a los 20 luego la, la sesión segunda le metemos ya unos 30 más o menos podemos, sí que podemos quitar y decir, bueno, como ya metemos un montón de, de volumen y tal, pues quitamos eh, algo del 2 más 1, 2 en 1, pero si no se deja, ¿vale? 30 mil 30 por ejemplo luego metemos otra sesión un poquito más floja otra B30, otra más floja y otra y, y un maratón al final, ¿eh? y perfectamente te puede ir eso para hacer un, una, una ultra grande, ya digo, y luego va a haber Cómo vamos de, de, de tirada larga porque a lo mejor esta sesión de eh, que solo tenemos 43 aquí hay que agrandarla, vale. A lo mejor tienes que decir vale, pues mira voy a, a, a meterle pues 200 semanales, vale. Ya tenemos 6.800, ¿eh? ya empieza esto a estar un poco más interesante. 7.000, bueno. Eh, y entonces tendrías que tirar a larga aquí. Vamos a quitarle un poquito, vamos a quitarle aquí un 15 y esta se la vamos a poner a un 15 para que nos quede la tirada larga más grande ¿vale? tendrías algo así es como un 24, 30, yo esto lo he realizado ¿eh? 24, 30, 30, 30 meter todo y luego tirar la larga de 62, 64 o descansar un día anterior ¿vale? y con un poco menos de desnivel yo no le meto tanto ¿eh? Joder, le meto un 28 25 ¿vale? con un poquito menos de desnivel para que, para que te cunda vale que te cunde no sean mucha hora y son tiradas de 6 horas 44 ¿vale? pues esto sería ya un entreno más o menos, ¿eh? montado así rápido, sin perfección pero para ya una ultra grande, una ultra de 110, 120 kilómetros o una cosita así ya habría que meterle sí, algo así, ¿vale? para UTMB, para UTMB es, yo ya lo he dicho yo nunca voy a enfrentar a UTMB pero si si yo tuviera que enfrentarme a UTMB 220, 240 semanales habría que meterle, o sea, aquí esto tendrían que ser 240 semanales Algo así, ¿eh? algo así de claro. ¿eh? Para ir a por UTN, necesitarías que tus 36 kilómetros de diarios fueran como como lo normal, ¿ves? 36.200 positivos de diario sería como como una cosa muy nueva. Eso sería para enfrentarse con, con garantías a UTN, vale Venga, pues listo, lo dejamos aquí y, y ya está. Es un poco rollo, pero bueno, si tenéis una idea desde de, de, de, de lo más corto al principio, más sencillo, hasta ahí pues añadiendo sesiones, como las añadirías ya digo, por eso cuando eh, si tú gente que tienes que enfrentar eso a carreras muy bestias, que tienes que sacar 180 o 200 semanales, tú no puedes dedicar, imagínate que hoy tuviéramos, tuviéramos, imagínate que el miércoles tuviéramos que hacer series de velocidad ¿vale ¿cuánto se gasta en series de velocidad? muy poquito, no muy poquito ¿vale? eh, series de velocidad mira vale esto lo ponemos en azul por eso hay que ver las prioridades de lo que estás entrenando, para qué carrera estás entrenando. Serie de velocidad, ¿vale? Eh, si tú gente que tú has entrenado el primer día 28, al, al tercero tendrás 36.200 y el día este te revienta de serie de velocidad, mmm, no es lo mejor, ¿vale? Para luego aguantarte todo lo que te queda, este, este, este y este, y tus piernas tienen que aguantar y a la semana siguiente repites, ¿vale? Así va. Eh, bueno, pues si le pusiera 6 de velocidad, pues en vez de gastar 36, cuánto gastaríamos? Pues muy pocos. ¿Por qué? Porque 6 de velocidad puedes calentar con, si quieres a larga, calentando 4 kilómetros. 4 kilómetros de calentar. Puedes decir, bueno, venga, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a calentar 4 kilómetros, sin, sin prisa. ¿Vale? Eh, pues bueno, 4 kilómetros de calentar, pero luego ahora tú ponte... Es que aunque pongas 5 por 1000, 5 por 500, tú pones 5 por 1000, que ya es mucho, ya es mucho pero bueno 5 por mil más 5 por 500 vale más 5 por 200 ya digo lo ideal para, para meterte luego un 5 por 500 5. yo ahí metería 3 por mil 4 por mil pero no 5 vale porque la quinta está ya muy muy gastado la quinta por mil bueno. bueno pues esto cuánto gasta pues no gasta nada de kilómetros tú imagínate tú aquí tendrías eh, 2 kilómetros y medio en los 5 por 500 aquí tendría 5 kilómetros 7 kilómetros y medio, ¿no? nos faltan los 200 que no han quedado aquí escritos ahí, ¿vale? y, y un kilómetro de los 5 por 200 es decir, tendría 2 kilómetros y medio más 1.000, 3 kilómetros y medio más 5, 8 kilómetros y medio, más 4 gastarías 12, es decir, tú aquí tendrías 12 kilómetros 12 kilómetros solo, ¿vale? 12 kilómetros con cero de nivel ¿vale? entonces, claro si tú realmente luego quieres empezar a sumar y, y tener trabajo, pues debes mucho trabajo, Por el día de 6 de velocidad gastas muy poco, cuando tú aquí tendrías que haber hecho tu trabajo de 36 kilómetros, ¿vale? ¿Me entendéis? O sea, tienes que haber hecho 36, porque nos enfrentamos a una ultra que lo que necesita no es velocidad, lo que necesita es aguante, lo que necesita es que tu pierna pueda meterle un día de trabajo, el día siguiente de trabajo y se haya recuperado y sea capaz de aguantar sin entrar en calambres sin agujetas que pueda ir rodando un día y otro día. Entonces lo que no necesitamos es meterle traya de impacto, ¿me entendéis? Que revienten los gemelos y al día siguiente luego ya no estés bien para trabajar. Eh, 36, 36 y 67. ¿vale? Bueno, pues dicho esto, aquí nos dejamos. Hasta la próxima. pero que, bueno, 42 minutos, no está mal. Bien. Venga, hasta luego.